Hey, bienvenidos a Classy Mess. Yo soy Classy Messi. Ya Messi hizo otro video en el que me probé, por primera vez, probé, no me probé, esta esponjita. Es la famosa nueva Silicon Super Sponge. Ve a ese video, te lo voy a dejar al final de este. Pero en este video nos vamos a maquillar los ojos. Y si quieres ver cómo hice ese look de maquillaje que tiene Classy ahí. Quédate El primer tono que quiero usar hoy Es un tono un poquito así color piel Es este color piel de mi paleta Oso Special de slick Por aquí arriba porque lo que quiero No es que se vea porque no se va a ver Este el tono de mi piel Es para poder difuminar mejor El próximo tono que yo voy a usar si el próximo tono me lo aplico directamente en el producto húmedo que tengo en el párpado, va a ser un poquitín más difícil de difuminar. Y el segundo tono que voy a usar es este marrón neutro que tengo aquí. Es un marrón oscuro. Me voy simplemente encima de la cuenca del ojo y en la cuenca del ojo en forma de arco así. Y yo no lo quiero demasiado intenso, ¿eh? voy a dejarlo de esa intensidad no más. Y me aseguro de que todos los bordes estén bien difuminaditos el día de hoy. Lo mismo de este Ahora viene lo interesante de este look y es que me voy a hacer un cut crease ahora para limpiarme toda esta área y dejarme solamente un poquito de lo que acabo de hacer. Voy a tomar un poquito de concealer simplemente y en esta colita lo voy a arquear un poquito como si fuera un, un delineado. me está haciendo bastante difícil porque tengo un problema en la vista ahora hace poquito. Larga historia, normalmente uno se pone ciego en los días, pero tengo un problema neurológico por causa de mi operación de sacar los cuatro cordales. E hice un video cuando los, me los saqué y les dije cuánto me dolió eso. Y resulta que me ha quedado un problema, una lesión neurológica. No veo y ahora voy a tener que usar lentes hasta que se salen esos nervios y ¿Es su niño ahora sí voy a tomar el color verde ¿Es difícil cuando no está siendo de, de cerca ahora para nada ¿eh? Acabo de notar que mi micrófono estaba lejísimo de mi cara. Y que seguro ustedes no estaban escuchando nada. Me ensucié. Este rosita de aquí. Yo pienso que los tutoriales de, de paletas específicas tienen sentido. Porque cuando las compras, obviamente quieres algunas ideas de cómo las vas a usar. ¿no? Hay que sacarle provecho a lo que uno tiene. Aquí en la parte externa, con mucho cuidadito. Porque no quiero tampoco que la cara, bueno, que en esta zona de aquí haya mucho maquillaje rosado. Solamente más intenso por aquí. Y aquí prácticamente ya solo difuminar un poquito rosadito. Ah, sí. Abajo no me quiero poner loca con los colores Me voy a poner más bien el marroncito que usé primero Y ahora tomo esta brochita que usé primero Para suavizar un poquito esos bordecitos Oh my god, logré ponerme pestañas postizas Lo logré, nadie respire, nadie se mueva Lo logré <risas> que no se caiga. Yo me puse delineador negro en la línea del agua y ya vengo con la otra pestaña postiza si logro ponérmela. Yo sinceramente creo que mi pegamento está dañado. Mi pegamento no pega. ¿Cómo es que otras personas logran esto? Esto es imposible. Mientras ella se seca, vámonos con el iluminador. El iluminador que estoy usando hoy que voy a usar hoy se llama Maybelline New York Face Studio Chrome Extreme en el color 500 Sparkling Citrine Un poquito de rubor, a ver qué me pongo hoy de rubor Como rubor hoy voy a estar usando el de Catrice Blush Box en el color 050 Burgundy Me voy a delinear los labios usando ese delineador Manhattan Extreme Last Lip Liner Es el delineador más cremoso que tengo de todos La fórmula me encanta, es súper, súper, súper cremosa Y el labial que voy a estar usando se llama Infallible 24 Horas Lipstick de L'Oreal Se llama igual que la base, pero la base se llama Fresh 24 Horas Ah, qué bonito este es el tono 113 Invisible Sable. El spray fijador de maquillaje que acabo de usar es de Catrice, Prime and Fine, la botellita rosada Dewy Glow Fixing Spray. Bueno, luego de tirarme como 800 mil fotos para el Instagram, decidí ponerme otro labial encima para darme un toquecito más rosita y menos gris así como lo que tengo ahora y este es el 207 Pink Flame Color Sensational de Maybelline New York y este es un color que últimamente me gusta mucho y que lo uso mucho nada este es el resultado este look definitivamente va para mi lista mis videos favoritos o mis looks favoritos se llama la lista de reproducción en youtube porque definitivamente es uno de los más lindos que he hecho, me encanta Visítame en las redes sociales, únete a la familia Classic Messi visitándome en Instagram que allí subo todos mis tutoriales en un resumido video de un minuto cada vez y son bien chulitos Espero que te haya encantado este video y si es así, regálame un like, suscríbete a Mess en todas partes y te veo en el próximo video muy prontito. Tchau.